Eso quiere decir que el pleito no fue por la decisión de unirse al PLD, sino por otra cosa, según lo que dice ese miembro del partido. Lo ¿verdad? grave de esto es que hayan llevado ese partido a un 1% del electorado nacional. ¿A cuánto? A un 1. No fue un 5 que sacaron en oh, No, pero, ahora tenemos no un... pero tú no puedes medirlo ahora. No, sí, no, no soy yo, no. son tienes, las encuestas. tú no, pero tiene que medirlo no con yo, relación las a, a las encuestas, no, no soy yo, todavía ¿no? todavía no lo pueden medir, se van no, a medir no, en el, no yo, en, el, en, el, yo, en, en el, 2020 Es que no podemos hablar de la política si no seguimos los referentes No está ahí en un 1. No se están midiendo los porcentes, no se miden los No, no, no, pero son las encuestadoras. Tú descarta las encuestadoras. No, que son estoy función que función de lo, lo, hace. lo que pasó con las últimas elecciones No, que yo, que yo no eso es otro tema que, que no soy, Eso es otra cosa eh, ni siquiera Ahora lo que da de, vergüenza de, ¿A dónde han llevado del, ese del partido PRD. a ser biságara? Sí. Eso, es, eso es una o sea, gran sea, Hay verdad. que decir que y ver a independientemente de encuestadoras sí. o no Hay una situación que vive el PRD, el PRD O sea, los números no pueden ser lo mismo que en las elecciones pasadas O sea, un, un partido que ha ido en picada encabezado por un negociante de la política como es Miguel Vargas Maldonado, la fuerza y, y, y, y cuáles oh. ¿cuál, cuál, cuál no, cuál no son negociantes en la política no podemos sí, pero de manera no, es que descarada que, por Dios es que sí, la ese hombre acabó no con ese así, partido no con pues analízala tú si es como, no, no, hay que analizarla no, como tú te lo dices por ejemplo tú. Eh, eh, eh, si tú hablas de negociantes todos son negociantes en la política la, la, pero, pero eso, que no estoy hablando de todo yerjan es estoy, estoy lo hablando lo lo de Miguel Vargas Maldonado ahora porque si me pongo a hacer la referencia de todo ahí que se fue del PRD para el PRM sí, pero que tú no me puedes si yo estoy diciendo algo Tú no me puedes venir a decir, ah, que yo no puedo decir eso porque todos son así, yo no estoy hablando de todos en este caso y el tema es de Miguel Vargas Maldonado y del PRD, uh -huh. ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ese señor con el Partido Revolucionario Dominicano? O sea, ¿en qué lo ha convertido? O sea, no es lo mismo en las elecciones pasadas que para ahora para el 2020. No te podría decir de los porcentajes o los números. Tú crees pero que vas a sacar por defecto, el no, porque no tengo cifras. No, pero por, por es pero, pero escucha, no, pero por, defecto, espérate, pero por, por defecto, defecto espérate, pero venga, por defecto. defecto. Oye, pero que eso no se. Oye, pero no nadie. Sabemos. Pero que o sea, por ya, defecto. Pero es que nadie está en condición de responder. Pero lo es que yo estoy diciendo es que, no, que por no, defecto, por cero por es un 0% cuando nosotros no sabemos que no manejamos cifras de medios. Quiero defecto. que ahí tenemos un público que es inteligente. Vas acá, Gonzalo, no, yo no por... sé. Yo no puedo decir, pero, tú, por ejemplo, pero las elecciones se están... analizan. Oye, mira, mira, mira, ya, ya, ya mira está lo, está lo que yo hice. No, es que él sabe poder, de encuestas. No, él tiene empresa encuestadora. Para nosotros, tú, poder es eso. Tener tú tienes una una empresa encuestadora. Y quis, no, eh, que no. enriquezca, no podemos tener un contra a todo. No, pero ese, ese es mi punto de vista y no, no, la constitución me protege. Nadie mira, puede decir. censurar mira, mira, obviamente mira, mira, aquí. Mira nadie mira, puede censurar mira, mira, mi mira, mira, mira, Mira lo que yo voy a hacer. Eh, lo que a haber sanciones ulteriores. No, no, no yo lo que estoy diciendo es no, que, que la nosotros, empresa ganó, no podemos y hacer conjeturas de lo que si es un uno por ciento, si el PLD va a sacar un dato por eso porque se toma como referencia las últimas elecciones y los cambios, por ejemplo, que se han dado, que tú no puedes analizar que va a sacar 1%, y la encuesta y las empresas encuestadoras tuyas que digan no Pero pueden cuál hablar de... Encuesta, por dime cuál encuesta ha salido... últimamente. Hay 500 empresas encuestadoras que ahí que, que han dicho puede, que eso no puede, tiene nada. Puede, puede eso aquí, no tiene nada. Muéstrasela al público. Pero tú que tienes tanto interés en eso, búscala No, yo no Eso está ahí. todas las páginas están ahí. Página, Sí. Es que no podemos la encuesta, público en función la encuesta. Las empresas en encuestadoras hablan en cantidades porcentuales, Yerjan. Sí. La encuesta. ¿Cuál es el porcentaje que tiene las usted empresas en, a, a, a, que el, el, el, el, el, el, el, el de, de, ¿A qué no lo sabe? A, de, de, de, de números porcentuales. Pero cuáles son es de 100% que se toma la referencia. Mm -hmm. Si tú no sabes, tú de estadística. No, no, no. Yo te estoy diciendo a ti que le digas a ese público inteligente bueno, que está que ahí, busque, que cuáles son, dónde están esos esos que, porcentajes que dicen, hay, que hay el estadísticas. que el PRM tiene tantas encuestas, pero donde está, que pongan pues, la última Para que quieran, cualquiera. cualquiera eh, ya, ahora mismo eh, Irka no pudo comunicarse y, y me ha llamado a mí, pero a que muchas. si tú quieres, lo tienen cerrado el teléfono. Cerrado el teléfono. Si tú quieres, Ya, eh, hagamos una encuesta aquí entre nosotros, a ver. Si es tu a, palabra, a donde, o la tu... de casa, no. ¿Cómo no, que no no, no, no? no, porque, no, no, porque no. eh, tú No, pero aquí no se ven imponer el criterio de lo que se piensa en sí, casa, no, Francia. buenos días. Aló, buenas. Es para que te hagan una pregunta que tú la hagas. Aló, buenas. ¿no? Adelante. Sí, buen día. Buen día, adelante. Sí. y allá que se respete un poco más cuando le tocan los intereses políticos que dejen que los demás se expresen a favor o en contra de quien ellos quieran porque desde que hablan de su partido él se siente muy aludido que yo se no soy peledeísta yo, yo no soy peledeísta gracias, gracias por su llamada eh, debo decirle que yo no soy peledeísta que yo verdad? no aparezco en ningún padrón de ningún partido y que no, y que no estoy en ninguna nómina. Claro, que en aparece nómina. en el padrón que usó el PRD eh, ahora, pareciste. Y votaste. Eh, en, en ningún partido. Y no pudiste votar fue en el PRM. Eh... No, exacto. Sí, es bueno aclararle eso a la gente. Lo que pasa es que yo estoy apelando aquí, a, estamos debatiendo. Aquí a todo el mundo se aquí le puede Aquí no ha habido ningún expresar. debate. Sí, pero, sí. pero lo, lo has hecho tú cosa, solo. Pero lo no apareciste lo en el padrón del PLD ahora, en las primarias. No, porque era abierto. No? Eso era abierto. Entonces, no digas que tú no seas ningún padrón pero de ni, ningún partido. Ni que ni si pasa? Era padrón, de la ahora central, busca electoral. ver si yo voté en tu padrón. Pero hablen, hablen. ¿Qué vamos a hablar? De no, allá? Estoy esperando los números Miren. que lo presenten. Buenos días. Pero mira, tú, tú eres número? muy exigente en eso. Buenos días. Sí, bueno. buenos días, buenos Adelante. días. Adelante. Buen día. Adelante. Adelante. Y por qué ya, ya no me defiende PUM? Porque así también, ¿por qué tú no te coges el tema de PUM? Coge PUM o coge PAN o coge PEN, no sé, cualquiera. Ah, es por eso que la gente te llama, te llama por eso. Tú no, no, no. Me vengo. Ahora, yo nunca he visto ni en la selva, ustedes han visto Animal ah. plana. Ajá. Cansado de ver Animal Planet, oye, sí. tú que eres codriñador. ¿dónde tú has visto que un penco mata a un león? Está muy, bueno, buena, está muy buena la comparativa. Eh, de está buena. Mira, lo que pasa que independientemente de los números y que uno mm. no pueda predigitar lo que pueda, va a pasar en tres, cuatro meses, cuando se produzcan las elecciones, pero sí hay, hay percepciones claro. que son producto del análisis claro. lógico. Eso, es tan ¿Eh? Eso es tan debatado, Exactamente. Lo que de está pasando de... en el PRD te indica a ti que la... probablemente, las la probabilidades son que obtenga una menor cantidad de votos propios que los que obtuvo en las elecciones pasadas. No hay necesidad de esperar los números para... Porque la lógica te indica eso. Claro, Tú sí. ves cómo va en picado. Miren qué es lo que yo quiero, yo quiero significar. Espérate, llamamos una, una llamada. Buenas, buenos días. Buen día. Buen día. Sí. Y él ya no es PLDista, pero hace sí, sí, no, no, tiempo porque se le vio el respaldo. No. <risa> <risa> eh, la gente puede pensar lo que quiera. Yo aquí no lo acá ver. y le viene a la gente. Él era dirigente del PLD en el aguacate. Y, y también déjame decirlo lo, lo digo llegando, lo y digo, pues, lo no, digo. Dilo, dilo, y, y también apoyé dilo, dilo, la, dilo la dilo, candidatura dilo, del no, alcalde dilo, Alex Díaz eh, claro, cuando sí, ganó. Es verdad, porque, eh, porque era, era dirigente político en el agua no, no, para no, allá conseguiste mucho por voto eso que para yo Alex. lo digo porque tengo propiedad y conozco cómo se manejan las elecciones y apoyé al alcalde Alex Díaz en, en, en, cuando él fue candidato no porque yo no soy yo no soy partidista yo sigo por ejemplo a, a, a, a candidatos y en ese caso yo entendía que Alex representaba un cambio ya yo vi que en, tú en vas a ser lo mismo que pasó no en el mí, PRM tú no me puedes eh, a mí encasillar de que en un partido o, o, o en otro No. ¿y cuál es el valor de ser, de seguir a hombre y no ideal? Pero ese, ese es mi derecho ¿Cuál a es el elegir? valor? ¿Ese es mi derecho Pero a es elegir? el valor que no, tú resaltas? Por ejemplo, yo pienso que un candidato Encarámatele al PENGRE Yo pienso Yo puedo, yo puedo votar por Gonzalo Yo puedo votar, por ejemplo, por, por el grupo de Leonel o puedo votar por el prm Porque ese es mi derecho yo pienso. estamos gente con decisión Bueno, vamos ah, a ver paz, mis amigos ya, A ver qué eso. dice la gente que está en sus sí. casas Que hace el feedback con nosotros acá de mañana